Te voy a cantar Mi larga vida acaba Y te dejo mi canción Sonríe, sonríe El cielo es siempre azul y mi canción lo no alcanza, mi sueño es solo azul. Quiero cantarle a mis amigos, también a los que no lo son, lo que les digo. Mi sueño llegó, ayer la dicha es mi canción, es una dicha que antes no encontré. Sonríe, sonríe, yo te voy a cantar antes de que me vayas. también a los que no lo son. Lo que les digo es que mi sueño llegó, ayer la dicha en mis canciones, una dicha que antes no encontré. Sonríe, sonríe, yo te voy a cantar, Antes de irme te voy a cantar